Hay una fiesta en Santo Domingo Que los precios son picantes Ya estoy santo. Sí, pero es, amigo, es dueño amigo suyo Ah, ok no, si amigo suyo, la menciono Usted es lo mío, men Usted es el único que, que está a las 4 de la mañana conectado Señores, miren el precio De esa fiesta Y tú que sabes inglés, míralo allá Acerca eso por acá. Eh. Sí, porque estoy media. Dice Anthony Santos, 29 de octubre, Special Guest, 7 mil dólares. Área A, 6 mil dólares. Área B, 5 mil dólares. Área C, 4 mil dólares. Entrada. 200 dólares. Preventa que puede subir. <risa> Ojos, un detalle, dice abajo. Ojos, estos precios cubren la bebida solamente. Vaya, Desayunado, comido, cenado ¿Eh? ¿Tú sabes que un... Vamos a repetir Anthony Santo, 21 de octubre Una discoteca en Santo Domingo No podemos mencionar la discoteca aquí Malo. Especial, Gus. Especial Gus. Guts, guts es? Yes. 7 mil dólares En el área A Usted va a pagar seis mil dólares Vaya calculando Esos precios en, en, en el dólar En el peso Área B, 5 mil dólares. Área C, 4 mil dólares. Entrada, preventa, preventa es que puede variar el precio, 200 dólares la entrada. 10 mil y algo de peso. ¡Ojo! Le ponen un detallito abajo, una nota. Estos precios cubren la bebida solamente y no se devuelve dinero. Tiene que consumirlo en bebida. ¿Eh? pero cuánto siete mil dólares cuántos son aquí en la tasa oficial verdad con la tasa oficial de no está a 56 puntos no yo no sé pues yo nunca he cambiado dólares no Ah, <risa> yo creo que está a 56 puntos ochenta me parece 300 y pico calculo póngalo ahí póngalo ahí grande para decirlo atención a eso y pico un de sonido, ahí, atención, el Special Guest, 7 mil dólares son 397 mil 600 pesos. Casi 400 mil pesos. El Special ¿qué es el Special Guest? El especial que es lo más eh, cercano. Sí, lo más está. cercano que usted puede ver, hay que usted puede beber de romo que está bebiendo Santo, vaya, sí, ya que yo bien. me imagino que es no, no, de un trago. No, es un trago. Mire, el área A son seis mil dólares. ¿Cuántos son? Seis mil dólares, Villalona. Vamos a la calculadora. No van a beber no de misma. la misma mesa. De, el de área santa. A, seis mil dólares son 340 mil 800 pesos. 340 mil ochocientos, 300, 300 340 mil. 800 pesos. 800 pesos. Es el área A. Ah, señor. Es el Libre, área A. Padre, amado, Seguimos entonces. Eso. El área B, que son el área 5 mil dólares. ¿Verdad? El área B, 5 mil dólares. 284 mil pesos. El área A. El área B. El área B, el área B. Sí, 200, 200 200. ¿Cuánto el área B? <risa> 284 mil pesos. Líbrame, señor, padre. Al área C, 4 mil dólares. Al área C, 4 mil dólares, 227 mil, 200 pesos. ¿Hay un, hay un cofín, 227 000, dos mil, solares, dos solares, aparto yo, dos. Yo me monto. De una esquina y otro en el medio, de dos solares. De, entrada, de la preventa son de, 10 mil y pico. 10 mil y pico, tú vendrás, tú vas a dar 10 mil, con 10 mil y, y, y, y, y la preventa, y la preventa. Sí, yo tuviera un novio capo. Nada y la preventa, y la preventa que dice ahí que son 200 dólares, aquí dice que son 11.360 pesos la entrada eh, son 11.360 pesos no, preventa preventa en la puerta son 500 dólares Oye, en, la, en la puerta. La, si la compran el mismo día en la puerta son 500 dólares no, esto, le pongo ese cd 28 mil pesos en la misma puerta y tú sabes lo y tú sabes tú sabes lo, lo más de pinga de esto te ah. lo voy a decir que ese ah. show se graba y tú lo escuchas mientras la vida tú tengas ese show en YouTube en YouTube y en los CD de todo, es verdad. ¿Verdad? lo graban ya y ya. Óyeme, podalo no, no, no. tú. Oh. <risa> <risa> Anthony Ay, se, Santo, no oye, te voy a decir oye. algo, Anthony Santo es un artista tan exclusivo que él nunca había hecho un video y el único video que Anthony Santo tiene en, en, en, en su vida es eh, oh, vale la pena, eh, yo lo eh. no escucho la música. El se se acaba, que ya ah, exacto, canción. el único video que Anthony Santo ha hecho <risa> en su como, vida como entera. Yo no, que yo no escucho esa vaina. esta vaina. Yo no esa, esa vaina. Esa vaina? No, no mira, escucho esa vaina. Mira, mira, en las redes no, no, no, sociales, sociales dicen que los que vayan a esa fiesta, que la, la Procuraduría y el Ministerio Público tienen que ponerse a, afuera a esperarlo y llevárselo a cada hora. Y se atreve a llenar. Son <risa> no, todos lo, no, no. no, no, no, no, los li Lo lindo es. No, no, se le ha perdido no, no. la falta de re el respeto a los cuatro. Lo lindo es que se llena totalmente. Sí. No sé ¿Pero está de, no de que full y viva y pilla? ¿El área A? ¿Está de que full? ¿El área A? Que día. está full, ya, es más caro. No, porque la gente no va porque por, el, por eso, por eso dice, por eso es que dicen en las redes que, <risa> que, que la policía debe parar <risa> afuera a esperarlo, porque, sí. óyeme. <risa> yo, yo fui y se tirando Porque, porque yo oyeme, sí, yo óyeme, óyeme. Mira, <risa> <risa> ni de invitado si van a gastar conmigo 20 mil digo mire, 5 mil en mi casa <risa> que yo me estoy tranquilo porque eso eso, es eso ya es estrambótico claro ya eso le pidió el, el respeto al dinero al, al peso mil una noche yo no sé si le están perdiendo respeto a yo no sé si le están perdiendo respeto al dólar pero al peso dominicano sí al peso no hace al, tiempo y al no peso no dominicano el peso dominicano no está tan mal porque el dólar está bajando no sé qué, qué es lo que, <risa>